Fajar, que es hija de una familia que me toca muy de cerca, eh, pero bueno, eh, está con nosotros como miembro del patronato de la lucha contra el cáncer. Ella es la vicepresidenta del consejo, así es que vamos a conversar con ella, pero también está con nosotros el doctor Bernabé Polanco. El doctor Polanco es urólogo, un médico reconocido, de reconocida solvencia profesional acá entre nosotros en San Francisco de Macorís, con él vamos a hablar acerca del de cáncer de próstata, pero también con Fátima vamos a conversar acerca de este programa, de este, este el desarrollo de este programa que tiene eh, el, el patronato con relación al cáncer durante todo el mes. Motivo por el cual nosotros andamos de rosado hoy, que me están criticando mi corbata, de que, que el rosado no se ve, pero está ahí, ¿verdad? Y el botón que significa que nosotros estamos apoyando la lucha contra el cáncer. Buenos días, Fátima. Buenos días. Placer Buenos tenerla días, por Fátima. acá. Buenos días, doctor. Y al doctor Bernabé. ¿Cómo tú estás? <ríe> Muy bien. <ríe> Qué placer tenerle. Cuéntanos, Fátima, cómo va este, este, el desarrollo de este programa de ustedes, que es permanente, pero en, en octubre se, se aprecia, ¿verdad? Exactamente. Realmente nuestro trabajo se para durante todo el año porque el patronato siempre está a la disposición de ayudar a aquellos pacientes con cáncer y, obviamente, que el hospital, que es el medio por el cual ayudamos, pues está ahí siempre todo el tiempo. Eh, con relación a las actividades, que como todos sabemos, en el mes de octubre se celebra el, el 19, el Día Internacional de Cáncer de Mama. El año pasado, lamentablemente, por la pandemia, no pudimos realizar actividades. Este año venimos haciendo pininos porque todavía no tenemos el permiso de las autoridades de salud pública para hacer, desarrollar el programa que regularmente desarrollamos, pero gracias a Dios que tenemos todos los sábados en nuestro hospital operativos médicos totalmente gratis. Eh, estos operativos se están anunciando justamente aquí en el canal. Eh, para que las personas sepan cuáles son las, las especialidades en específico que se va a hacer cada, cada sábado. Eh, este sábado tenemos de ginecología y de medicina familiar. Eh, le exhortamos a toda la población a que acuda, porque una detención a tiempo salva vidas. El cáncer de mama, que es el que más frecuencia tiene, eh, todos los sí. días cobra... Eh, una cantidad enorme de vida de mujeres y debemos de, de ponerle un alto a esto. Eh, uh -huh. Nosotros allá como patronato, esta es nuestra principal función, el poder detectar a tiempo el cáncer para poder ayudarle. Uh -huh. eh, de igual forma, eh, dentro de las actividades que tenemos, estamos vendiendo estas bellas pañoletas, eh, la hemos denominado Mujer de Pañoletas Rosa. exhortamos a todas las mujeres a que se identifiquen a que la adquieran, solamente cuestan 300 pesos y con ella puede contribuir al tratamiento no solamente de una mujer, sino de una mujer o un hombre que padezca esta enfermedad. Y ya por último, que es la última actividad que vamos a tener, que pudimos per nos permitieron, es el próximo 15, que vamos a tener nuestra eh, acostumbrada día a la calle, que vamos a estar en cinco puntos diferentes de toda la ciudad pidiendo. Así que te pedimos a ti que vas a estar en la calle, que ya sabes, el día 15, sal con unos chelitos ahí para que no lo uh -huh. echen nuestro botellón uh -huh. y puedas aportar tu granito de harina. Fátima, una preguntita para eh, para breve entonces ir con el doctor. ¿Las pañoletas dónde están? Que es uno de los aspectos más importantes de la claro, campaña, el claro, proceso de recaudación. Claro que sí. Gracias por la pregunta, muy importante. Eh, tenemos varios puntos de venta. Están en Tienda Capiz, Tienda Siana, Only Trendy, en Mostaza, eh, también están en Agencia de Viajes Félix, Tienda in y también allá en el hospital eh, cualquier eh, persona que quiera adquirirla y de igual forma cualquiera de nosotros, de los miembros de la Junta, puede nosotros le podemos hacer la canalización. Perfecto. Al doctor, eh, se tiene como la, no la creencia, pero si la, la percepción, de que el cáncer, ah, que solamente le da a las mujeres, que el cáncer de mama. O sea, también sabemos que los hombres sufren de cáncer y sí. que hay muchos casos, hay un porcentaje importante de hombres que, que pueden padecer esta enfermedad. Háblenos un poquito usted como urologo como el médico del hombre y los cánceres. Exacto, sí, el cáncer de mama en el hombre eh, es, es posible que se dé. Eh, y también es más agresivo en el hombre que en la mujer. O sea, el cáncer de mama en el hombre es más agresivo que cuando le da cáncer de mama a la mujer. Por lo que cualquier tumefacción, cualquier eh, alteración que el hombre sienta alrededor de su pecho, debe acudir al médico, a su médico primario o al urólogo. Entonces luego uno lo va eh, llevando a, hasta donde debe ser eh, operado por el mastólogo o por el cirujano oncólogo. Eh, y es un, una entidad que puede, eh, o sea, cuando le llega al hombre un cáncer de mama, llega más rápido los ganglios, que están retro, retromamarios a, a nivel del tórax, a nivel del pecho, porque hay menos tejido de, de, de circulación, menos espacio desde, la, desde el tejido mamario per se, que es poco en el hombre, pero tiene glándulas, tiene, tiene eh, tejido que puede ser causante de, de cáncer. Y al haber poco espacio entre la, la mama y los ganglios que están retrotorácicos, que llegan al, al, al, al mediastino y por ahí llega al pulmón y hace metástasis más rápido que en la mujer. ¿Cada qué tiempo debe de un hombre ir a, a revisarse o cuándo debe de ir al urologo? Eh, bueno, eh, tomando en cuenta los cánceres general, eh, el hombre, eh, el cáncer más común en el hombre, eh, después del cáncer de piel, es el cáncer de, de próstata, eh, aunque el cáncer de próstata es la primera causa de muerte en el hombre, después también del cáncer, cáncer de pulmón. La visita al urólogo de cada hombre eh, debe ser a partir de los 40 años respecto al cáncer de mama, pero desde su niñez, eh, eh, la edad puberal o prepuber, eh, después de la pubertad, todo el tiempo el hombre debe chequearse eh, con su pediatra y por ende en caso, eh, en caso también al urólogo, porque al hombre le da cáncer de testículo, es una gónada, eh, en la gónada es una, un, un asiento frecuente de cáncer eh, de hombres jóvenes y entonces ahí también podemos detectar cualquier alteración en, en, la, en la gónada, en el testículo que puede eh, convertirse en un cáncer agresivo. Recientemente yo tuve un caso de un señor un joven de 28 años con un cáncer testicular eh, agresivo ya con muchas metástasis a nivel eh, pélvico donde el pronóstico es reservado si ese joven hubiese ido a tiempo a chequearse con el urólogo eh, detecta esta masa bueno su o su pediatra verdad con su médico primario o lo refiere al urólogo, uno previene una complicación de un cáncer de testículo eh, en este caso eh, es, eh, fue un caso muy agresivo ya está en manos de los oncólogos eh, y esperamos eh, que, que mejore pero el pronóstico no es muy bueno, porque ya me está hasta sin nieve peligro profundo. Doctor, con relación a, al examen, ¿verdad?, del de próstata, que es algo que siempre los hombres como que... Le eh, el, sí, le salen corriendo, no es una cuestión... Me imagino que es cultural, ¿no? Usted que ha viajado a diferentes lugares del mundo, no sé si en otros países, <risa> por ejemplo, como los europeos, no sé si los americanos o los asiáticos, actúan de la misma manera que actúa el latinoamericano, pero el hombre se rehúsa a hacerse el examen eh, de la próstata por una cuestión, eso mismo, cultural, ¿verdad? Sí, muchas eh, veces machismo. Entonces, sí, machismo. Eh, o, o, ¿Cómo ustedes manejan esto y, y qué estrategia utilizar para motivar a la gente? No sé de qué camado se ríe. Sí, mira, <risa> realmente, eh, es una, estos son medios importantes para, para uno poder decirle a las personas de que es importante el chequeo médico a tiempo, por, sobre todo de, de la próstata, y que esa cultura de no querer chequearse por miedo eh, a, a que le duela, debe ser, a, a que a que le moleste o, o que creen que eso es algo, <ríe> muchas veces dicen diferentes eh, versiones, algunos hombres de, de no querer chequearse la próstata a tiempo, pero últimamente eso ha cambiado, estos medios, como uno ha, ha, ha participado en otras actividades, otros urólogos, hay, hay campañas de la misma sociedad de urología y de, de otras entidades que promo, promueven la evaluación temprana, entre ellos el mismo Instituto Oncológico de, del Nordeste, tenemos esto hace varios años en campaña de promo, promoviendo el chequeo urológico a tiempo. Y el chequeo urológico consiste en una evaluación clínica con preguntas eh, directas respecto a eso, porque el cáncer de próstata tiene una condición hereditaria familiar y por ahí uno detecta si este paciente debe ser evaluado antes de la, de la edad que uno tiene como punto de partida, que son los 40 años, pero si el paciente tiene familiares que han sufrido de cáncer de próstata, eh, cercano como un tío, abuelo, papá o un hermano, debe ser antes de, lo, de los 40 años, 35 eh, año en adelante debemos hacer una evaluación clínica, una primera evaluación clínica y una subsecuente evaluación clínica anual, dependiendo de, de, de la posibilidad de factores de riesgo que tenga de tener cáncer de próstata. Doctor, escúcheme. Consiste, consiste uh -huh. en una evaluación clínica, un, un examen físico, que es un tacto rectal que nos da una ¿Y información. Cómo es la evaluación física, doctor? Sí, si ahí voy. El tacto rectal, que consiste en tocar la próstata con el dedo. Porque eso nos da una información importante que no nos la da un examen también que se hace en sangre, que es el PSA, y también una sonografía. O sea, son es estudios que uno hace, lo va indicando de acuerdo a la necesidad de, de lo que uno haya detectado en la pregunta que uno le haya al paciente. Entonces, doctor. Entonces, si, por ejemplo, yo no tengo la información, en mi caso, tuve poco contacto con mi papá que murió eh, cuando yo tenía apenas 10 años. Eh, eh, mi hermano eh, mayor eh, también falleció y yo no tuve la oportunidad de saber si yo ajá o mi abuelo entonces, si sí, no hay esa sí, información, no hay información ¿qué exactamente y sí, a chequearte con tiempo y te chequea, entonces ahí evaluamos el análisis sí, sí, en la sangre sí, sí, sí, sí. si se, el análisis de la sangre, el PSA si tú eres joven y sale adecuado sale un nivel es que uno tiene un parámetro de saber cuándo está alterado o no si está en buen nivel y, y tú eres joven el tacto rectal no es obligatorio, Si tu es antes de los, de, de, de, de los 40 años, perdón. Ahora si pasa de los 40 años, hay que hacer un tacto rectal, por lo menos una vez. Si está bien y el PSA está bien, ese próximo tacto rectal no tiene que ser en un año, puede ser en dos años. Ahora mm -hmm. si hay alguna alteración en el PSA eh, y el tacto, entonces hay que hacer una sonografía prostática. Y la subsecuente evaluación nos va a decir si hay que hacer una biopsia de próstata, porque es la única forma de saber si esa próstata tiene cáncer, es la biopsia. Con el PSA y el tacto no detectamos cáncer, detectamos posibilidad de que tenga cáncer. Entonces, la importancia del chequeo de protático a tiempo es detectar ese cáncer a tiempo. Porque si lo detectamos muy tarde, no se puede curar. El cáncer de próstata es curable cuando se detecta. Cuando se detecta que está confinado al órgano, que no haya hecho metástasis. Y eso nos lo da. El dato clínico, con el tacto, con el tacto uno sabe, sí. luego de la experiencia que uno tiene ya de saber cuando una próstata tiene posibilidad de cáncer y el PS alterado. Eh, el, si hay metástasis, muchas veces clínicamente uno puede saber si esa cantidad tiene clínicamente metástasis, pero lo vamos a confirmar con estudios de de extensión, sonografía, tomografía, resonancia y ¿No hay otros signos y síntomas que pudieran determinar eso? Eh, signos y síntomas no hay en el cáncer de próstata temprano, no lo hay. Cuando hay síntomas de un paciente con cáncer de próstata es porque ya el cáncer está avanzado. Entonces, no pueden esperar que haya síntomas para buscarlo, porque cuando, si lo buscamos ya cuando está avanzado, el tratamiento va a ser paliativo, no vamos a ofrecer un tratamiento curativo. Y El cáncer de próstata se cura, repito de nuevo, cuando lo, de lo descubrimos a tiempo, que esté confinado al órgano, se puede hacer cirugías con extirpación total de la próstata y eh, eh, radioterapia, eh, también tratamiento hormonal con tratamiento clínico, con medicamentos. Podemos, podemos eh, eh, disminuir la agresividad de ese tumor, y la, que progrese a cáncer antes de que sea sometido a un tratamiento curativo o el tratamiento paliativo que vayamos a ofrecer. Bien, eh, ahí están las informaciones. Eh, Fátima, sabemos el papel eh, vital que juega, el rol que juega el oncológico para toda eh, la región el nordeste. Los casos de cáncer, eh, tanto... Eh, en, la, en el aspecto preventivo, como ya destacaba el doctor, en la parte del hombre. Pero en el caso de la mujer, en la parte preventiva que trabaja el oncológico y la ya de sanación, háblanos un poquito de esto. Bueno, realmente nosotros como patronato, uh -huh. que es la parte que realmente trabaja en lo que es la prevención sí. y la detención y la ayuda a pacientes cuando ya tiene eh, uh -huh. el problema, porque el hospital es el medio que creó el patronato para poder dar el servicio. Entonces, nosotros, así mismo como te estuvo, estuvo diciendo el doctor, tenemos una, una campaña permanente. Lo que pasa es que tal vez no tenemos la publicidad en medios constante, pero tenemos una publicidad permanente de que la, tanto la mujer como el hombre pueda acudir allá a hacerse todas la, las pruebas. Es decir, en octubre hacemos un énfasis para que todo aquel que no, no tiene la iniciativa se pueda motivar. Porque tú sabes que hay, bueno, no, no sé si sabes, pero hay miles de mujeres que tienen hijos de 20 y pico de años y la última vez que vieron un ginecólogo fue el día que le sí. hicieron el parto. Entonces, ahí es donde entra que cuando esa mujer tiene una molestia y llega hasta donde el médico ya el cáncer ha caminado bastante porque el cáncer es un enemigo silente, eh, tú, tú no te das cuenta que lo tienes, no te duele nada hasta que ya está prácticamente invadiendo, el doctor que me corrobore porque yo no soy médico, eh, invadiendo una gran parte del órgano que, que ha causado el mal. Entonces, por eso es que motivamos, no solamente ahora en octubre, siempre. Nosotros estamos abiertos a recibir personas. Eh, nosotros no cobramos copago de ningún seguro, seguros privados y seguros públicos. El, el subsidiado, allá, es eh, no te cubre todo. Y no hay que pagar ninguna diferencia con ningún tipo de seguro. Y si tú no tienes seguro, pues está el Departamento de Trabajo Social, que es donde entramos también nosotros como patronato para darle la ayuda a ese paciente. Se les realiza o sea, no una... Hay para no hay No hay excusa, exactamente. Se les realiza una evaluación socioeconómica porque no es que... Tú sabes, se les sí. realiza la, su, su evaluación socioeconómica y obviamente que ese paciente se va a llevar hasta las últimas consecuencias de tratamiento para poder tratar de darle su vida, de extendérsela. Doctor, eh, el Remberto Puello desde New Jersey nos escribe y pregunta si es correcto en el caso del hombre llamarle cáncer de mama. Sí, cáncer me, mamario. Me sí, decía alguien también eh, que debe ser como si es tetilla porque el hombre sí, no tiene mama. Sí, así <risa> se llama la, la, el órgano, tetilla, le pueden decir así, pero sí. se llama cáncer mamario. Porque es una mama, aunque no se usa okay. para lactar, pero sí. el, el órgano se llama mama. Como eh, correcto. Bueno, pues ahí está Remberto. Otra pregunta la... que le hacen al doctor y para, también a Fátima, eh, eh, ¿dónde usted ofrece los servicios? Vamos a aprovechar que usted esté aquí para que le informe a la gente y se vaya sí. también a revisar, aunque también pueden ir al oncológico, donde usted también de manera privada. Estamos eh, en el hospital oncológico los lunes, eh, martes y jueves, eh, dando los servicios allá. Eh, vía el patronato haciendo cita previa y en el Centro Médico Siglo XXI de lunes a viernes eh, estamos a la orden ¿Qué consejo podría darle el urologo a todos los hombres con relación al tema de la próstata? Sí, el bueno eh, eso son preguntas siempre que surgen en, en estas entrevistas eh, el consejo principal es eh, Pensar en que puede ser un candidato a cáncer de próstata, aún no sea familiar de un paciente que haya muerto de esta enfermedad. Eh, hacerse su evaluación clínica, eh, su examen eh, físico, como el tracto rectal, como les decía, ese examen nos da una información capital al urologo, una información tan importante, porque ahí evaluamos la forma, si la próstata es dura, es blanda, es móvil o es fija. Esos son datos que no nos dan ningún otro examen. Por eso se hace el trato rectal. Muchos pacientes dicen, doctor, ¿por qué no hacen otra cosa? No existe otro examen. Bueno, eso desde hace muchos años vemos, vamos, vemos esto. Ahora con las redes sociales so, hay muchos memes respecto a esto. Pero realmente, como urologo se lo digo, es un examen que nos da una información importante. Porque solamente tocando la prótata sabemos si es dura o es blando. Cualquier cosa para, para saber si es dura o blando hay que tocarla. Si es móvil o, o fija, hay que tocarla. Ahora, otras informaciones como el tamaño, eh, eh, alguna alteración ecográfica o, o heterogenicidad del, del tejido, lo podemos obtener con, con sonografía y tomografía y, y resonancia magnética eh, y gamografía de la del órgano que queramos evaluar. Pero el, el, la evaluación clínica es el consejo primordial que piensen siempre que pueden ser asiento de una enfermedad. Ahora con, hay mucha proliferación, proliferación de muchas enfermedades malignas, a pesar de que hay mucha campaña de prevención y muchos, mucha tecnología en cuanto a detectar eh, marcadores tumorales, el cáncer ha seguido aumentando, va muriendo mucha gente de cáncer de próstata, aún hemos curado mucha gente de cáncer de cáncer, entre, ellos, entre comillas, y el tema principal de, de esta entrevista, el cáncer de próstata, aún hemos curado mucha gente, personalmente yo eh, le, le ofrezco la, la vivencia de que he operado muchos pacientes con cáncer de próstata que tienen ya 5 y 10 años operado y están perfectos. Aún otros que no han calificado para cirugía y pueden mantenerse con tratamiento operativo y duran muchos años sin sufrir el embaste de un cáncer de próstata porque hay hay tratamiento paliativo para estos pacientes. Pero, eh, doctor, la, el uso de bicicletas, que está muy de moda, eh, ¿podría afectar la próstata? No, eh, eso es una pregunta que siempre debe surgir también, en esta, eh, nos lo dicen los pacientes. El, la bicicleta no, no altera la próstata para cáncer pero sí puede alterar la próstata. Un paciente que tenga una infección prostática, el asiento de la bicicleta debe tener una condición especial porque la próstata, cuando el paciente se sienta en, en el asiento, en el sillín de la, próstata, de la bicicleta, está sobre el perineo y, so y detrás del perineo está la próstata. Entonces hace presión al órgano y puede provocar eh, alteraciones de la, de la orina. Un paciente que tengan infección prostática, pero no producida por la bicicleta, sino que es una una entidad que puede entonces alterar la próstata y pueda alterar el PSA, esa otra cosa. Eh, el, la bicicleta, no que lo altera para pensar en cáncer, pero sí altera algunos decimales que uno siempre le pregunta al paciente si ha montado bicicleta, no, ha montado sí, caballo, no, ha, montado, sí. ha montado ha, ha subido a uno mate de coco, si son de, de Samaná. Eh, <risa> Para Porque al, al sí. tocar la, el perineo duro en un órgano, en un, en un tejido, en un, perdón, en un asiento, asiento en, un, en algo duro, una base. una base dura, puede presionar la próstata y entonces eh, interferir en alguna alteración Pero del no pese. produce cáncer. No produce es cáncer. Ese no, es un mito que es importante sí, de aclarar. Es un mito que es claro, es así. Sí. Eh, vamos, a destacar, vamos a destacar nuevamente que es el propósito también de esta entrevista y de todo este apoyo que se le busca dar al oncológico y al patronato en el mes de octubre sobre las actividades que han estado realizando las que van a realizar fechas puntuales de recaudación en diferentes puntos de San Francisco de Macorís recordar las, pañalet, las pañoletas y qué más puede hacer el ciudadano el empresario todo el que tenga la posibilidad de aportar al patronato que hace una labor importantísima en ayuda de mucha gente necesitada y con problemas de salud muy graves como puede ser eh, un cáncer Excelente tú sabes que, qué puede hacer el empresario? Pues claro, nosotros estamos aquí presto a recibir cualquier ayuda económica o, o en especie, porque pudiese ser que pudiesen dar, nosotros le damos alimento a los, a los pacientes, hay, hay pacientes que no tienen ni para costear su dieta y nosotros le damos alimento, también nosotros le damos transporte, eh, es decir, si no pudiesen dar un aporte económico que fuese lo ideal porque nuestras, nuestras contabilidades están expuestas a que si cualquier colaborador nuestro, cualquier patrocinador quisiera verla, es decir, tenemos transparencia con eso, eh, pudiesen animarse a hacer un aporte económico porque como te dije en inicio, este año lamentablemente nuestra principal actividad de captación que es la caminata no se puede realizar. Por el tema de la pandemia, nosotros regularmente eh, vendemos 5,000 camisetas. Entonces, imagínate si nosotros hacemos una, una, un evento que aunque tal vez no vayan los 5,000, pero que no podemos juntar 3,000 personas porque eh, ni está permitido y nosotros como entidad de salud tampoco lo podemos hacer. Por eso vuelvo a repetir, lo que tenemos de captación es la venta de estas pañoletas por un costo de 300 pesos. Eh, están de ventas en, los, en las diferentes tiendas, Only Litreini, Essiana, Mostaza, Capriz, eh, Inn, Agencia de Viajes Félix y en el Hospital. De igual forma, vamos a tener nuestro tradicional día a la calle, que será el próximo 15, a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Vamos a estar ubicados frente a La Sirena, en el Parquecito de los Mártires, frente a Palmares, en la salida de, de Tenares, frente a Tony Muebles, y en el Parque Duarte, así que los esperamos a colaborar y no solamente a colaborar, a concientizarte y a hacerte tu chequeo. Te esperamos allá en nuestros operativos gratis todos los sábados. Doctor. Sí, eh, tomando en cuenta lo, lo que dice Fátima, un empresario puede eh, aportar socialmente a, al patronato una idea, comprando pañoletas a, en gran cantidad y eh, dárselas a sus bien. empleados, a sus Muy empleadas, bien para así colaborar y, y aportar socialmente al patronato y, y a sus empleados. Y otra cosita también, eh, tú sabes que una forma que casualmente una empresa en este momento no está colaborando, eh, tenemos nuestros pacientes que no son operados en nuestro hospital porque todavía no hacemos internamientos, entonces esos, esos pacientes nosotros tenemos que cuando no se le pueden hacer en el hospital de Santiago o en Santo Domingo, hay que ayudarlo económicamente, a hacerlo en un centro privado, no porque sea privado, sino tenemos ciertos acuerdos, también pueden patrocinar alguna de esas cirugías de nuestros pacientes. Bien, como no. Eh, muy bien, gracias doctor, gracias a Fátima Fajari, al doctor Polanco urologo por estar con nosotros. Eh, yo les eh, quiero eh, recordar que como estamos en el mes del cáncer, esta empresa y este programa específicamente tendrá cada viernes un especialista en el tema que nos va a tratar un tema diferente, ¿no? Hoy hablamos del cáncer de próstata. Francia, estamos hablando aquí del cáncer de próstata y de la forma de cuidarse la próstata. Así que hay que hacerse su tacto. Eh, claro. Si usted pase por donde el doctor. ha ah, pasado. Hey, no me gustaría agradecer la acogida que nos han dado en el programa. Sé que comenzamos desde el viernes pasado. Sí, así, es, eh, es, así Muchas es. gracias por siempre estar presto a recibirnos. Es, y es que te ser... Fátima, al servicio de su gente. Exactamente. Pero en este caso nosotros le extendemos las gracias, sí, gracias por habernos abierto las puertas. Cómo no, gracias entonces Bernabé Polanco que aconseja que hay que cuidarse de la posta. Realmente, independientemente de que para nosotros los hombres sea un tema tabú pero hay que ir rompiendo con ese paradigma. Es. Gracias a Bernabé y a Fátima por estar con nosotros. ¿Nosotros?